Andrea es una joven que sueña con ser desarrolladora de software y poder trabajar en las empresas de tecnología más especializadas de la actualidad. Por esta razón, decide ingresar a la universidad e iniciar una carrera enfocada en las ciencias de la computación. Como Andrea es una persona proactiva y con tantas ideas, desea comenzar a desarrollar su primera aplicación, una tienda en línea, que permite implementar analítica de datos de forma segura, con el fin de potenciar los esfuerzos comerciales de las empresas. Sin embargo, rápidamente se siente frustrada, pues se dio cuenta de que, al ser un desarrollo complejo, no tenía clara la forma de cómo podría implementar su idea, además de no saber qué lenguaje de programación podía utilizar, ya que en el mercado existe una gran variedad como Java, JavaScript, Python, C, entre otros. Por esta razón, Andrea decide contactar al profesor Esteban para buscar una mejor orientación. Hola profesor Esteban, estoy formándome en el área de las ciencias de la comunicación y quiero desarrollar una aplicación. Esta consiste en crear una tienda en línea que integre conceptos de analítica de datos para que sea utilizada por empresas. Sin embargo, no sé cómo puedo implementar el programa ni cuál lenguaje de programación utilizar. Hola Andrea. Es un gusto poder orientarte en estas preguntas. Si bien todo lenguaje de programación tiene sus ventajas para cada aplicación, es muy importante tener inicialmente el diseño del algoritmo que quieres implementar. Es así como te recomiendo que antes de elegir el lenguaje de programación con el cual quieres implementar tu idea, tengas claro el algoritmo que vas a utilizar. Posteriormente podrás usarlo en cualquier lenguaje de programación. Estas palabras hicieron que Andrea se sintiera muy interesada en el tema, pues se preguntaba cómo era posible que un algoritmo se pudiera implementar en cualquier lenguaje de programación. Tras una consulta exhaustiva, se dio cuenta de que los algoritmos son un conjunto de instrucciones finitas que permiten realizar una tarea en particular. Entendió, además, que pueden ser interpretados de una sola forma, pero que, a su vez, hay muchas maneras de estructurarlos para solucionar un problema de manera eficiente. Fue así como acudió de nuevo al profesor Esteban, para preguntarle sobre las competencias necesarias para utilizar y diseñar algoritmos. Hay algunos principios de diseño que pueden ser explotados con éxito en muchas familias de problemas, por lo que es importante que tengan la capacidad y habilidad para analizar y generar soluciones en forma algorítmica, además de desarrollar el análisis lógico de problemas de programación, por lo que... Para poder implementar un algoritmo a través de un lenguaje de programación, se requiere la integración de herramientas básicas de programación con las competencias adquiridas en el proceso de formación profesional. Finalmente, Andrea logró desarrollar su tienda virtual, tras haber comprendido los procesos de elaboración de los algoritmos, identificando sus métodos y estructuras.